Continuando con el módulo rectificado monofásico, vamos a ver o a analizar la condición continuada. En la condición continuada, el puente rectificado de onda completa monofásico puede ser analizado en régimen transitorio y en régimen permanente de operación. Para considerar que el puente se encuentra en condición continuada, se debe cumplir que beta debe ser mayor o igual que alfa más pi, o que la corriente en alfa y en alfa más pi, debe ser mayor que 0. A esa corriente la vamos a denominar Ym para los fines de cálculo. Entonces la expresión de corriente para los ωt entre alfa y alfa más pi, considerando condición inicial de corriente en T de alfa igual a Ym, la vemos en la expresión número 13 donde y de t es igual a raíz de 2b sobre z seno omega t menos phi menos m coseno phi más m coseno phi menos seno de alfa menos phi por la exponencial de menos omega t menos alfa sobre tangente phi más la condición inicial y m por la misma exponencial ya m y coseno de phi lo habíamos definido en los temas anteriores entonces, si estoy en régimen permanente, se debe cumplir que i de t es igual a i de t más un periodo. Es decir, tomando la expresión 13 y sustituyendo t igual a t de alfa más pi, podemos encontrar una ecuación que liga la condición inicial con la condición final. Estas dos deben ser igual si estoy en régimen permanente, que es lo que establece la ecuación 14. De tal manera, de esta ecuación puedo despejar el valor de la corriente inicial, que es lo que tenemos en la expresión número 15. Y m igual a raíz de 2b sobre z, seno de phi e menos alfa, que multiplica a 1 más, e, más la exponencial de e a la menos pi sobre tangente phi, sobre 1 menos e, a la menos pi sobre tangente fi, todo esto menos e sobre r. Si sustituimos la expresión 15 en la expresión 13, podemos encontrar la expresión 16, que corresponde a la corriente en el tiempo para la carga, dado por la expresión número 16, donde depende únicamente de los parámetros del circuito. De la ecuación, 15, nosotros podemos extraer la condición de con condición continuada, es decir, que se debe cumplir para mantener condición continuada. Recordemos que condición continuada implica y m mayor que 0. Entonces, si hacemos el despeje en función de m, tenemos que coseno de phi, que multiplica el seno de phi menos alfa, que multiplica a 1 más e a la menos pi sobre tangente phi, sobre 1 menos a la menos piso de tangente phi, debe ser mayor igual, mayor que M, para garantizar condición continuada. En la figura, podemos ver, para distintos valores de phi, y distintos valores de M, en función del ángulo de disparo, los límites de controlabilidad, que tenemos, es decir, aquellos valores de phi, que me permiten tener controlabilidad del puente, y que trabaje en condición continuada. Calculando la tensión media a partir de las formas de onda que veíamos en el tema 2, podemos saber que B0 es de la forma 0.9B coseno de alfa. La corriente media la podemos calcular a partir de la definición o de la solución en series de Fourier. Obviamente en este caso esta solución es más fácil. Sería simplemente 0.9B coseno de alfa menos E sobre R. Fíjense, analizando un poquito la ecuación 17, tenemos que el puente trabaja con tensiones positivas o negativas dependiendo del valor de alfa. Con alfas entre 0 y 90 grados tenemos tensiones medias positivas. Con alfas superiores a 90 grados, es decir, del segundo cuadrante, vamos a tener tensiones negativas donde de 0 está acotado desde menos 0.9b hasta 0.9b, en el caso de cargas pasivas. La tensión efectiva coincide con la misma de la fuente y la corriente efectiva debe calcularse a partir de la definición, utilizando los, las expresiones de corriente que hemos visto anteriormente. Es interesante en condición continuada calcular la serie de Fourier de la tensión en bornes de salida del rectificado, es decir, en la barra de C, entre los terminales positivos y negativos. Eso me permitirá analizar cargas más complejas conectadas a la barra de corriente continua. Entonces, calculemos la serie de Fourier de acuerdo a las definiciones que habíamos visto en el primer módulo del curso, cuando hablamos de resolución de circuitos mediante serie de Fourier. La tensión media ya la habíamos calculado, es de la forma 0.9b coseno de alfa, omega es 2pi sobre el periodo. Entonces, aplicando la definición a sub n, b sub n de forma binómica o la definición de c sub n de manera compleja, podemos calcular c sub n directamente a través de la resolución de la integral que se presenta en la ecuación 22. Descomponiendo el, cero, el seno perdón, en función de la identidad trigonométrica me permite representar el seno en función de exponenciales, me permite facilitar el cálculo de la integral. Resolviendo la integral, que es lo que tenemos en ecuación 24, tenemos que C sub n es función del orden armónico n y de raíz de 2b sobre pi. Al momento de resolver debemos tener cuidado en el hecho de que la frecuencia de la fuente el omega t es el doble de la frecuencia de la carga. Recuerden que la carga ve la mitad del periodo porque ve la rectificación tanto positiva como negativa de la forma de onda. Por eso es que el exponencial sale como e a la j 2n omega t con respecto al de la fuente. Al ser la mitad de periodo, la frecuencia angular es el doble. Entonces resolviendo la ecuación 24 a través de las identidades trigonométricas que vemos en la expresión 25, tenemos el cálculo de C sub n. C sub n es de la forma raíz 2 por raíz de 2b sobre pi, que multiplica a e a la j 2n más 1 alfa sobre 2n más 1, menos e a la j 2n menos 1 alfa sobre 2n menos 1, para todo n perteneciente a los números naturales. Puedo descomponer eso, como lo vemos en la ecuación 27, en función o expandirlo directamente. En resumen, b de carga, se puede modelar como 2 raíz de 2b sobre pi, que multiplica al coseno de alfa, más la parte real de la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de los términos que vimos en expresión 26, e a la j 2n más 1 sobre, por alfa, sobre 2n más 1, menos e a la menos j 2n menos 1 alfa, sobre 2n menos 1, por la exponencial de menos j n 2 omega t. En la gráfica podemos ver la expansión de series de Fourier tanto de los términos a sub n como de los términos b sub n. Como estos van decayendo a medida que voy aumentando los distintos armónicos. En este caso se graficó hasta el armónico n igual 6. Desde donde partimos de la fundamental que es la roja, hasta la violeta que corresponde al armónico número 6. Con esto terminamos el módulo de condición continuada. Hemos visto cómo se evalúa la tensión media, la corriente media, la corriente efectiva y la tensión efectiva. Vimos la expansión en series de Fourier de la tensión en el bus de C que nos va a permitir analizar cargas más complejas conectadas a la barra de corriente continua, cuando no solo tengo una carga activa, si no tener un filtro, o varias cargas en paralelo, puesto que el rectificado puede alimentar varias cargas de continua al mismo tiempo. Vimos la expansión de series de Fourier y vimos las gráficas de cómo se van atenuando estas armónicas. Hay que tener especial cuidado en el hecho de que la carga ve el doble de frecuencia que la fuente. Debido a que el periodo se reduce a la mitad ya que tengo rectificación de onda completa. Veo el semiciclo positivo y el negativo. Gracias por su atención y los invito a ver el siguiente tema que corresponde al puente semicontrolado. Gracias por su atención.